el golpe de harry su libro recién publicado amenaza con hacer tambalear los cimientos de los windsor con revelaciones tan polémicas como que él y su hermano guillermo pidieron a su padre que no se casara con camila parker a la que califica de villana y peligrosa I love my father, I love my quiero a mi padre quiero a mi hermano y a mi familia y no tengo intención de hacerles daño dice el príncipe harry pero para que haya un acercamiento asegura su familia tiene que reconocer sus errores Toda esta polémica se intensifica en 2020, cuando Harry y Meghan deciden desvincularse de la familia real. Un año después conceden la primera de sus explosivas entrevistas. En ella denuncian comentarios racistas hacia Meghan y sus hijos y salen a la luz las tensiones sobre su relación sentimental, que reafirma justo con la publicación de su libro. Asegura que no esperaban que fuese a tener una relación con alguien como megan y llega a comparar la situación que vivieron con la de su madre. Cuando ella muere la reacción de mi familia es horrible, asegura. Confiesa además que durante un tiempo creyó que seguía viva. Me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano, asegura a pesar de sus confesiones. Cuenta incluso que Guillermo y él llegaron a las manos. Y aunque Harry ya le había dado algún que otro quebradero de cabeza a su familia en el pasado, sin duda este es el golpe más duro para la monarquía británica. Bueno, prepárate, Roddy, para lo todo, que se viene, ¿eh? Sí, Todo lo que está haciendo Harry sí. es contradictorio. Quiere recuperar al padre y al hermano haciendo unas declaraciones en ese libro... <risa> Horribles. Terribles. Pero además de eso, él y su esposa deciden alejarse de la corona, ¿no? Porque eh, no quieren vivir o revivir o volver a atravesar algo parecido a lo que le pasó a su mamá, a Lady Di. Y sin embargo le siguen dando de comer a todos los tabloides, como le dicen ellos, porque... Eh, hacen un documental sobre la vida uh -huh. eh, Sí, pero esto es sobre... por plata acá es por otra cosa ¿no? Pero, pero, pero digo, todo, todo es por lo que ha he hecho últimamente claro. es por dinero Todo ah. es por plata pero entonces Yo alejan... me alejo pero vendo los derechos cobro por esto claro, perdón la, la entrevista la entrevista mejor paga fue con, con Oprah mm. es la conductora número uno de los sí. Estados Unidos pero fue donde más facturaron eh, ahora lo que esperan es facturar millones con este libro. Pero ¿no? digo, se alejan de la corona para tener otra vida. Y, no se y lo que hacen es, claro, vivir justamente de esa vida que dejaron, porque facturan por todo lo que están contando. Hay, hay, hay más contradicciones, porque también Megan lo que hace es separarse un poco de la corona para poder retomar su carrera artística, por ejemplo, pero ya hace más de cinco años que se separaron de la corona inglesa y sin embargo... Eh, ella no ha pegado un solo trabajo excepto ir a, la, a distintos programas de televisión a hablar mal de la, de la, de la corona inglesa. Claro. Con cosas muy vanas porque, por ejemplo, las acusaciones son un integrante de la familia un día hizo la broma de que si nuestro hijo iba a ser blanco iba a ser negro. Y Uah. en realidad no, no se termina de ver el racismo en eso. Si hubiese sido más preocupante si hubiesen dicho... Qué horror en la familia si vamos a tener un, un, un sobrino o un nieto o algo que sea de color.